Bueno, pues somos sus amigos, Elida y Rafael Cavazos, del Así taller de es. superación personal y financiero. Así es, dándole la bienvenida. Claro que sí. Así es. Y vamos a, a hablar en este momento a, con relación a los bloqueos. Oh, sí, hay muchos, muchos, muchos bloqueos. Muchísimos. Fíjese, cada vez que cambian los tiempos, las estaciones, por ejemplo, ahorita los árboles se ven muy muy vacíos, muy peloncitos, sí, pues no nos han dosas vestido, se han ¿verdad? Caído. Sí, uh -huh. Pero esto cambia. Al rato de eso va a estar cambia, precioso, va a estar es maravilloso, ¿verdad? Nosotros también es. tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, así es y les estamos invitando precisamente pues hacer esos cambios, hacer uh -huh. esos cambios porque los bloqueos en, en la vida no nos permiten tener sueños realizables. Los no suelen ser muchos de los bloqueos que nos impiden salir adelante. Fíjate que sí, hay, hay muchos no que que no permiten que las personas puedan alcanzar su, su sueño, su, sus sueños, metas, sus metas sí. y todo eso. Es que no tienen ni sueños ni tienen metas. No, no, porque entonces no hay nada que alcanzar, ¿verdad? Así es, así es. Eh, el yo, ¿no? Sé de negocios, eh, o sea, nos hemos encontrado personas que, que pues no, o sea. No, no no, tienen eh, ninguna noción de cómo pueden salir adelante. El yo no conozco a nadie, uh -huh. el yo no sé vender, el yo no tengo dinero, el yo no sé inglés. Y sobre el, todo aquí en Estados Unidos. Sobre todo aquí, sí. Uh -huh. El yo no tengo ninguna preparación académica y el yo no tengo ni sueños ni metas. Eso es un tremendo cuando hemos es platicado tremendo. con algunas personas que no tienen ni sueños ni metas. Así Viven es. nada más la vida, nada más a como se está viviendo, a, sí, a como pasan día día. los días. Sí, así es. Entonces sí es necesario hacer cambios. Sí es. Y es por necesario. ello que estamos aquí contigo, precisamente en Correcto. este instante, en este momento, eh, pues en esta área muy ah. bella, ahorita obviamente que no. Está sequito, pero al rato se pero pone rato verde. Se va a poner precioso y todos le vamos a tomar precioso, las imágenes precioso, de aquí. Precioso, así es. Así es. Pues estamos dispuestos a ayudarte personalmente, a quitar esas barreras y bloqueos que no te dejan de desarrollarte y ser alguien en la vida. Mira, tú puedes. Tú puedes. Claro. Y sí, que se, sí. Puede. sí se puede. ¿No hace tiempo escribimos una pequeña reflexión de si sí se, sí, puede. se puede claro la persona que, que sí. dice yo puedo yo quiero y sí, no obra ahora mismo es la persona que va a triunfar la, la otra no, se va a quedar bien, tú de cuál eres, eres mi bien, decidida, eh, bien decidida la información está aquí abajo en el video y Así permítenos es, acompañarte en este viaje hacia la superación personal y financiera, si sí se puede Mira, Sí se puede te decimos esto, sí se puede Claro que sí se puede. Solamente permítenos acompañarte en este viaje. Correcto. Y vamos Así juntos es. a salir adelante. Sí. Porque nosotros también queremos sí. más superación. El, el bloqueo está en la mente. Exacto. Permite, por favor, que te ayudemos. Permite, por favor, que podamos ser una ayuda. Permite, por favor, solamente, Mira la información que tenemos da aquí. Da un mismo paso, en video. da un paso adelante y, y, y todo se puede. Claro que Querer sí. es poder, así de que esperamos que nos escribas y te felicitamos de antemano por, estar viendo, este por video. estar viendo este video. Gracias a todas las personas que están viendo este video y gracias por compartirlo también. Ah, eso es bien importante, compártelo. Así es. Pero también regístrate a, a través de mandarnos un correo para poderte invitar a los talleres que vamos a estar ya así realizando. Inscríbete. Es. ¿Sabes qué? Eso lo vamos a hacer de una manera totalmente personalizada. Correcto. Totalmente personalizada. Es. Y yo quiero que tú seas parte de nuestro equipo, que tú seas parte de este proyecto, pero para ello tienes que escribirnos. Así es, escríbenos, esperamos tu información y queremos que te decidas hoy mismo. Escríbenos. Así es, danos nada más información tuya. Nombre, país, ciudad y el, el, el deseo el deseo, de el deseo, el coraje el deseo, el anhelo, así que bendiciones, bendiciones. espera el siguiente video